Francia, mayo 18 del 2001. Oruro tierra linda con su carnaval. Patrimonio oral e intangible de la humanidad. Con las morenadas más lindas del mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Allá ja, ja, ja! ¡Los ¡El Gracias, Virgencita, por tu gran bendición ¡Vamos! Patrimonio oral y tan Patrimonio oral y De la humanidad, así es, Dios ¡Qué cita! ¡Me